Vamos, Dani, a ver. Vamos, Juanito, dale, dale. Ay, you winning Sí, eh. Opendedor o te automato. No, era el meme de Are Sun. Este no te entendí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Juega, ¿Qué? ¿Juega, <risa> Red Ball, juego eh. André. Me he recordado un juego de André que se llama Red Ball o algo. O ¿no? o te automato. <risa> pero esto que es, me estoy yo no entendí y yo dije, vamos, ¿quiere un ladrón o algo? ¿Mastodonte? ¿What? Ah, vale, mira, una rana comiéndose una oruga, Obra, ¿no? Oruga en una hoja. Oruga en una hoja, no es una oruga. Es una rana, ¿no? Es una rana, sí. <risa> oruga en una hoja. Un hombre enfadado por una oruga. <risa> ese me recuerda de un show más ese, esa cara. Sí, el de eh, Finn, ¿no? <risa> de verdad, sí. ¿eh? A ver, el siguiente. ¿What? ¿What? No me da tiempo de terminar este. Un pato y un cerdo con, mentes cambiadas? con mentes cambiadas. Un pato con hace como un una cerdo flecha. Un y un pato bailando. <risa> me lo hace una flecha como que cambiaban, pero no me dado tiempo. Y aquí no me da tiempo escribir la palabra pizza. Un erizo pizza. robando. Iba a poner robando una pizza. Robando pizza. <risa> ¿Qué un hombre peludo de la espalda. No! <risa> <risa> un hombre peludo.